Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos aquí en el canal OZ Producciones. Gracias por ver nuestros contenidos, por suscribirse a nuestro canal, por darle la alerta de la campanita para futuras novedades. OZ Producciones en alianza con www.lasuperiorestereo.com está presentando la entrevista a Víctor Manuel Quintero. Bueno, Víctor, ¿quién le puso la chapa, el seudónimo del Charro del Valle, tan conocido precisamente en el departamento del Valle, al occidente de nuestra Colombia? Ah, pues cómo no, ves que eso es lo que estábamos hablando y nos fuimos por otro lado, que después de que yo trabajé en el 84, con ellos que me retiré, me vine a, a, a montar la tienda de San Luis, que me la ofreció el señor, amigo mío, y entonces tuve a tienda nomás un año porque eso es una cárcel completa, una tienda, eso es muy esclavizante. Entonces yo no tuve un año con eso y luego se la vendió a una hermana y me fui para para Pereira uh -huh. y allá comencé a hacer presentaciones en las plazas de toros, en Armenia, en Pereira, eh, bueno, todos sus alrededores, y en negocios también. Y entonces alguien me dijo, hermano, y usted, ¿cómo es su nombre? Víctor Manuel tintero No, oh, usted dije es porque es un nombre artístico. Y bueno, unos que es que Vilmac, Vilmac, no sé qué, bueno, buscándole como la forma. Y entonces yo dije, no, pues a los que cantan música mexicana le dicen los charros o el Charro entonces pues yo soy del Valle y entonces el Charro del Valle y yo, así va a ser mi nombre artístico el usted charro. mismo se lo puso Sí, el Charro del Valle y entonces eh, no yo yo, no, yo me presenté como muchos artistas Otoniel lo que pasa es que yo fui un hombre muy indisciplinado en la música Ah, ¿sí? La verdad, no fui disciplinado, no, uh -huh. no, no, no, o sea, no, no, no, nunca eh, lo, lo, lo hice como. Como profesión en sí, como sino como por hoy. hoy. Es correcto, es correcto. Entonces, nunca me preocupé porque un video. Yo le voy a decir una cosa a usted. Yo creo que. Lo máximo que yo llegué a lograr, y lo digo siempre porque fue lo que yo sentí, a pesar de que siempre tuve donde hice mis presentaciones, tuve mucha acogida, elogios de la gente. Pero fuimos acá a, a hacer un homenaje a Javier Solís en Popayán, en el teatro que hay en Popayán. Fui con el mariachi Oro y Plata. Y entonces, ahí no se podía cantar eso fue un 19 de abril, que cumple años de muerto Javier Solís. Un homenaje que le hacen, no se sé, lo harán todavía, se lo hacían todos los años allá en Papayán. Y entonces yo ya no trabajaba en Cali con el mariachi, yo estaba ya trabajando acá con pistas, haciendo mi presentación. me llamó Pablo, el director del mariachi, y me dijo, quiero que venga para que... Vamos a Popayán, que, que hay un concurso de mariachis y cantando solamente música de Javier Solís. Y entonces quiero que venga y yo le voy a pagar a usted más plata que a los demás. Yo le, yo le voy a reconocer a usted la plata, porque me toca irme desde acá. Y entonces me fui y, y fuimos allá y cuando nosotros llegamos ya había el mariachi Monterrey, que era el mariachi de Popayán, uh -huh. ya habían cantado y luego habían cantado el mariachi eh, mariachi Guadalajara y no me acuerdo cuál era el otro, si era Voces de América, no recuerdo el otro mariachi que cantó, ya habían cantado tres mariachis y los últimos fuimos nosotros. Uh -huh. llegamos a cantar y mi compañero salió primero yo inclusive estaba asustado porque estaba difónico y toda esa vaina y yo, yo lo que hice fue irme por algún rincón a orar para pedirle a Dios que me diera la fortaleza y me diera la potencia y la limpieza en mi voz para yo poder hacer una buena presentación uh -huh. y también antes que hice mi oración y toda cuestión, me puse a hacer mucho ejercicio a la voz. Mientras estaba cantando el otro compañero, haciendo el Chovel, yo estaba haciendo ejercicios de vocalización y todo. Cuando mi compañero terminó, me tocó el turno a mí. Uh -huh. Yo salí, saludé al público y, y empecé a cantar. Y la gente pues, totalmente pues, Emocionados, después de que ya había cantado tres canciones, entonces ya me tocó cantar Granada. Uh -huh. ¿Qué canción tan jodida cantar? Eso es un... el, el gran clásico del de mexicano Agustín Lara, ¿cómo no? Que se la dedicó a la ciudad de Granada, uh -huh. eh, España, cuando estuvo por allá y en agradecimiento a esa tierra tan hermosa, ¿cómo no? Y entonces y entonces es pues, una canción difícil de claro. interpretarla y, pero el mariachi es pues, una calidad de mariachi y ya nosotros pues lógicamente la habíamos ensayado en Cali no, no fue improvisada nosotros le eh, hicimos un ensayo antes de irnos a trabajar y le digo sinceramente a Toniel que, que yo no sé yo le puse el alma pues como todas mis canciones pero esa como la, la primera vez que iba a cantar yo ese tema en público y le digo sinceramente que eso fue algo tan emocionante que yo... Fue la única vez que me pasó eso en toda mi carrera musical. La gente se puso de pie. Todo el teatro se puso de pie para aplaudirme. Y bueno, y, y otros se... Se vinieron acá al pie del, del, del tablado de la tarima donde yo estábamos nosotros... No, eso me decían de todo, eso me decían... ¿De dónde saliste? Y, y fue tan... Pero, pero de, pues, amor, de, de amor, de cariño. y <ríe> de cariño. De decían, decían a mi compañero, ¿de dónde sacaste esa cosa? ¿De dónde? dónde, dónde bueno. ¿De qué no, planeta vino? Sí. Como le decían a Maradona. <ríe> Oiga, eso fue algo tan... No, no, no, no, no, eso fue algo... No, eso no me... Entonces, hoy en día digo yo, no... No haber tenido yo hueso, como quien me hubiera filmado eso, eso hubiera sido el mejor recuerdo de mi vida eso hubiera sido el mejor recuerdo de mi vida es muy bonito, y, eh, emocionante apoteósico, sí, y la bola le salió clara limpia como si nada hubiese pasado limpia, eso nada tierra soñada por mí mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti eso me salió como un cañón bendito Dios, bueno Víctor eh, en esta linda carrera musical que usted tuvo y que bueno lo, lo, los cantantes nunca dejan de ser ex cantantes porque mire usted de repente le da una serenata a su esposa en el cumpleaños de una hija usted de repente le interpreta una canción Nunca deja de ser cantante. ¿A quién le agradece el, el, el que le haya dado la oportunidad de, de haber pisado un escenario, de haber conquistado tantas alegrías y haber visto tantas sonrisas en el rostro de la gente? Bueno, primero que todo, al Dios Padre Todopoderoso me dio este talento, que después de ser la colita de, de los cantantes de mi hermano, fue yo era como el... ¿De Cuba? Eh, sí, como, sí el, el, el que menos no, ah, salía, yeah. okay. digamos. Uh -huh. Resultó ser que ya mis hermanos me admiraban mucho. Uh -huh. Yo sé, de pronto no me lo dijeron, no sé por qué, pero yo sé que ellos... ¿Lo sentía. Sí, yo sé porque yo me di cuenta que ellos comentaban que, uh -huh. que vean de dónde había salido yo, que inclusive mi hermano Tato, no este hombre de dónde salió así con ese... ¿De dónde sacó ese chorro de voz y qué tal cosa? Bendito Dios, bendito Dios. Y entonces, eso es, eso es un regalo de Dios muy grande. Primero que todo, se lo agradezco a Dios, a mis padres por darme pues la vida y, y, y que haya incursionado en la música mexicana a mi amigo que me invitó, que ya Dios lo tenga en su gloria, pues ya, está, ya murió, eh, muchacho de toro, me quería mucho que fue el que me llevó allá para que mi tío me escuchara a cantar, que él fue el, por él me incursioné yo en la música mexicana okay. y también pues también tengo que agradecerle a mi tío que también me llevó a presentarme con el grupo por el Mexicali, okay. con el Mexicali y, y ya pues eso es lo que yo tengo como que agradecer más porque la verdad pues que yo vaya a decir, no, fue que bueno, tanto cuando estuve en Bogotá pues sí, como le digo, hablo con Jorge Varón para que me diera la oportunidad pero no, no, eso es como lo que yo más recuerdo digamos vale, así, okay. pero el resto no, yo fue ya, ya Vocación. Pues. Y, y sabe también que me sirvió mucho Toniel, el leñador el centro artístico leñador okay. porque ahí yo hacía mi show todos los días prácticamente uh -huh. y especialmente los fines de semana lo que era viernes y domingo cuando yo no estaba trabajando por fuera en contratos yo estaba ahí y entonces estaba permanentemente en mi oficio claro y eso le servía de práctica también. claro claro y no y yo en el leñador eso hacía show hasta de fonomímica yo fui un loco y me vestía de mujer para hacer el de, doblaje de Yolanda del Río y de Lenita Vargas, eso ponía a reír la gente. Pero <risa> es que el leñador fue tan... Ah, no, se pegó fuerte, sí, pegó sí. fuerte, pegó fuerte. Pues Víctor, muchas gracias por estar aquí en la Superior Estéreo, en este homenaje que hace rato le debíamos a nuestros amados oyentes. Me lo debía a mí mismo por nuestra amistad, y no solamente por eso, sino que me encanta recalcar el talento colombiano para que nuestros amables oyentes se den cuenta el potencial musical y vocal que tenemos en nuestro país Muchísimas gracias Otoniel muy amable Dios me le pague por, por esa visita a esta casa humilde que donde vivo y usted siempre tan generoso eh, le agradezco en el alma Otoniel y no solo lo que hace por mí, sino por todos los Muchachos que, que incursionan en la música de, de aquí a la Victoria y, y de todo el país. Usted es, un, usted es una persona que apoya mucho el talento colombiano, y sobre todo los cantantes de su pueblo, de su tierra. Estoy muy agradecido, Toniel, que Dios me lo bendiga y espero que tenerlo aquí muchas veces más. Ojalá fuera cada ocho días o más que estuviera visitando. Muy ¿no? amable, Víctor. Siempre era bienvenido. Muchas gracias, Víctor. Muy amable por su generosidad, por su atención siempre brindada a este servidor allá en su humilde hogar al norte del departamento del Valle, en La Victoria, donde logramos esta entrevista. También a Trinidad, muchas gracias por sus atenciones. Víctor Manuel Quintero ha estado con nosotros aquí en el canal OZ Producciones, también en la emisora en internet www.lasuperiorestereo.com. Les invitamos para que se suscriban al canal de Otoniel Zapata OZ Producciones, le den la alerta de la campanita y estén pendientes de las futuras novedades en nuestro canal. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Continúen con nosotros. Muchas gracias por estar siempre en el canal YouTube OZ Producciones.